Hola amigos Cuando ya parecía que no encontraríamos Más juegos raros con sorpresas Toma Aparece uno con Shrek Pero ese personaje tan dulce Con cara de buenazo Ahora tiene cara Como si fuese un psicópata O un trastornado Uff, qué mal rollo Como ve al juego un niño Lo traumatiza Pero bueno, es un juego Y vamos a analizarlo y a puntuarlo. Por eso, ahora en Ya no juego más, analizamos para ti cinco noches en el hotel de Red. Qué raro suena. En fin. La trama del juego trata de que nos hemos mudado por trabajo a otra ciudad y no tenemos dinero para alquilar o comprar una casa. Y Mientras ganamos algo de dinero, pues ala. A dormir en el hotel cinco noches. ¿Cinco? Pues bien, nada más entrar al hotel, nos encontramos en Rek. Pero, ¿qué haces Rek en un hotel de recepcionista? Pues lo vamos a descubrir conforme jugamos. Ya que en este juego de en primera persona hay que ir haciendo tareas una tras otra, por orden. ¿Y por qué? Pues porque Rek le sale de las pelotas. Y porque si no, no habría juego. Así que vale, lo aceptamos. Le damos el primer punto a favor. Qué mente perversa hay que tener para hacer este tipo de juegos. Me encanta. En fin, que tenemos que dormir. Para eso vamos al hotel. Le preguntamos y Shrek nos indica los pasos a seguir. Vamos a ello. Empezamos en la noche 1. Nada más llegar... Shrek nos mira fijamente con cara de haber bebido vinagre Pero no nos pierde ojo Le habremos gustado Que escalofrío En fin Que le decimos que nos quedamos cinco noches Y nos da una habitación Para llegar a ella Tenemos que subir un piso Espera, espera, pausa Pensando yo Me he dado cuenta que falta la mujer de Shrek Y el burro Bueno Bah, son cosas mías. Bueno, en el juego vamos a la habitación, para arriba. Y al entrar a la zona de las escaleras, vemos que el burro está muerto, disecado. Y la cabeza puesta como un trofeo. Joder, ¿será cabrón el Shrek? ¿Y la mujer? ¿La princesa? ¿Dónde está? ¿Se ha divorciado? ¿Se la ha comido? Mejor ni pregunto. Bueno, que llegamos a la habitación y queremos dormir. Pero claro, nos dan ganas de ir al baño. Y bajamos. Shrek sigue ahí y nos indica dónde ir. Le hacemos caso, pero con cierto miedecillo del cuerpo. Pero vamos al baño y... a la habitación, a la cama y a dormir hay que decir que no está mal la experiencia de la primera noche y le damos otro punto a favor el número 2 vamos a la segunda noche llegamos al hotel y es SREK nos espera nos pregunta qué tal el día pues bien SREK, gracias hemos estado currando y tal y ya empieza con las confianzas mal asunto nos pide un favor que es ayudarle y la primera misión porque aceptamos es subir unas cajas al almacén de la planta de arriba la tarea es muy aburrida y pesada pero es trabajo y hay que ganar pasta porque nos va a pagar así que nos toca dar unos cuantos viajecillos suena bien venga a currar pero la tarea es muy pesada y aburrida Punto en contra número uno. Una vez llevadas las cajas, pues como cada noche, tenemos que ir al baño a plantar pinos. Pues ala. Y ahora venga, que hay que dormir. Vamos a la cama. Pero... Tenemos una pesadilla La pesadilla mola Un punto a favor más El tercero Bueno, nos despertamos Pasamos el día y llegamos a la noche 3 En esta ocasión, como venimos cansados Pues saludamos a Red Y no se le ocurre otra cosa Que mandarnos a buscar un cepillo para barrer Para que vayamos a limpiar el baño Qué simpático el amiguito Parece que nos quiere cansar, pero bueno, no está mal. Punto a favor número 4. Nos vamos a la cama a dormir, pero joder, otro sueño. Susto, el cabrón nos salió en la pesadilla otra vez. Encima que curramos para él, ya le vale. Bueno, del susto nos levantamos y bajamos a recepción y le contamos lo que nos ha pasado. Y nos dice Chachi Guay que no pasa nada y que a dormir. Pues venga, a dormir. Al día siguiente, tras otra jornada de trabajo, llegamos a la noche 4. Entramos al hotel. Y tras una charla con el rec nos dice que si tenemos miedo a la sangre. Le decimos que no y nos manda a limpiar el baño, pero otra vez. Bueno, vamos. Cogemos el cepillo y cuando llegamos al baño, joder, hay un muerto. Y hacemos lo que nos dice, limpiar calladitos. Pero Pues hoy parece que no vamos a la cama. Nos ha pegado y nos ha secuestrado. Pasamos directamente a la noche 5. Y nos despertamos con el rey que enfrente, con una cara. Que da pánico verla y literalmente nos dice que tenemos un minuto para coger 40 cebollas que están tiradas por los pasillos. Y o lo hacemos o nos mata. Otro punto a favor. Iván La prueba consiste en ir corriendo por los pasillos intentando coger cebollas. Ahora, como es habitual en el canal, vamos a valorar el juego Los gráficos son buenos y la idea es rara, pero está muy bien El juego está correctamente ambientado y además es original Punto a favor número 6 Pero, pero, pero, sin embargo Hay momentos aburridos, como los de las cajas O muy estresantes, como la etapa de las cebollas te vuelves casi loco. Pero eso, que justo sean cinco días para ganar lo suficiente para irte a una casa, en fin, lo dejamos como una excusa mal pensada. Punto en contra número dos. Ah, y el muerto del baño es un poco forzado para llevarnos a la prueba final. Punto en contra número 3. Por lo tanto, al final, a pesar de que casi remonta los puntos negativos por temas tontos. El juego lo valoramos y gana por 6 a 3. ¡Victoria! Gana porque es bueno. Sin embargo, yo ya no juego más porque ya está, lo he terminado. Así que se acabó. Este juego me ha recordado al juego Clanning Red Bill, que también está en el canal. Podéis verlo, no lo perdáis. Y bueno, me queda una duda. ¿Dónde está la princesa? Opinen en comentarios lo que pudo hacer el psicópata de Red con ella Venga, opinen, a ver qué pensáis Ahora sí, vamos a ver el final de cómo se acaba el juego Ahora sí, vamos a ver el final de cómo se acaba el juego. Increíble. La primera vez que nos mandó a subir cajas... Tendríamos que haber cogido el cuchillo y matar al maldito Shrek Y así es como se acaba el juego Nada de cebollas y de correr por los pasillos ¡Qué pasada! ¡Qué gozada! ¡Qué putada! Tanto recoger cebollas para luego saber esto Pero es genial, es un giro inesperado Y el juego se juega muy bien Y con sus sorpresas ocultas Bueno, ya está bien por hoy os doy las gracias por ver el vídeo y recuerden que hay más análisis de juegos en el canal. Chao y hasta la próxima.